Nos acompañan Jennifer Estrada, activista, feminista y comunicadora social, y Yunova Costa, activista e integrante del Movimiento 1, 19 de abril. Muchas gracias muchachas por acompañarnos el día de hoy en este webinar. Gracias Yunova, gracias Jennifer. Gracias a ustedes por habernos eh, invitado a este espacio y poder compartir nuestra experiencia. Muchas gracias a ustedes también por habernos invitado y, pues, un gusto compartir con este tipo de temáticas y sobre todo con mujeres. Gracias, así va a ser un, un team poderoso el día de hoy, solo chicas. Queríamos hablar, empezar hablando un poco sobre, hay un parte agua en este país, ¿no? Entre lo que pasó en el 2018, pero también para puentes es un, una fecha muy significativa. Nosotros nacimos en 2008. 10 años antes que pasaran todos estos sucesos en el país. Y muchos decían que los jóvenes no estaban en la calle. Y nosotros decíamos, pero si hay jóvenes en la calle. Eh, y además del Movimiento Puente, existieron otros movimientos, Nicaragua 2.0, el Grupo No, eh, las feministas que siempre han estado en la calle. ¿Ustedes qué me pueden decir? ¿Quiénes eran estos movimientos antes? O bien, desde su experiencia, ¿dónde estaban? antes del 2018 que estábamos haciendo los jóvenes y luego tal vez contar también propiamente en abril 2018 dónde seguíamos qué hicimos un poco quién quiera comenzar de ustedes dos Jennifer sí yo creo que este discurso de que la juventud estaba dormida, de que la juventud no se posesionaba en temas que tenían que ver con política partidaria eh, o con otro tipo de temas, siempre estuvo, siempre estuvo ahí. O sea, fue algo que se reclamaba. También porque es importante decir que para mí ha habido una romantización de la juventud, porque al final eh, la juventud no tiene las soluciones de todo. Yo creo que la solución para los problemas de un país... Eh, son, la solución viene por toda la población No solo por la juventud Porque al final eh, Las personas que estamos dentro de un país Formamos parte de él Entonces, ¿pero qué estábamos haciendo Antes de abril 2018? Yo creo que habían un montón de grupos Que estaban organizados Ya, ya lo dijiste antes eh, Las mujeres feministas Habían grupos de la comunidad LGBT Que estaban organizadas eh, Habían también grupos que estaban Meramente enfocado en los temas eh, partidarios, político partidarios, pero también se estaban empezando a organizar eh, el movimiento campesino. Habían campesinos que se estaban organizando, no, no quizás con, con lo de la ley 840, pero se si habían un movimiento ya, el movimiento que trabajaba con las minas. O sea, en el país ya se estaban haciendo cosas, Y ya la juventud estaba eh, colocando eh, sus demandas. Eh, en, en sus propias agendas, no voy a decir que en las agendas nacionales, porque ahí es donde viene lo que pasa en 2018. O sea, el 2018 creo que es esa oportunidad que tuvo la juventud para, eh, para poder unirse, o sea, para que no existiera barrera entre todas las luchas, sino para poder unirse en una sola lucha. Y además es muy importante recalcar que en 2018 se inició una colectividad eh, entre estos movimientos jóvenes y sobre todo que fueron chavalos y chavalas que no estaban organizados. O sea, no podemos olvidar y no podemos decir que toda la juventud está organizada, pero en 2018 comienza este auge de querer saber, de querer ejercer ciudadanía y entonces es ahí donde, donde está... Que dice? Resurgió la juventud, apareció, no, no apareció, sino que la juventud que, ya, que no estaba en ese momento organizada eh, encontró un tema en común y pudo, eh, desde de, de, de sus territorios también, porque quiero dejar claro que abril 2018 no tiene nada que ver con eh, todo el managuacentrismo que tenemos, sino que fue desde los territorios que las juventudes de territorio comenzaron y que después es, todo esto se dio a nivel nacional. O sea, que no podemos olvidar la historia y que fueron chavalas y chavalos eh, desde los territorios y, y que encontraron un tema. Ese. Sí, yo quería aportar eh, desde mi experiencia igual, que muchos muchas de la población dicen que nosotros los jóvenes éramos apolíticos, que éramos... En ese aspecto, no nos importaba todo lo que pasaba a nivel nacional, pero creo que también no habían es, muchas organizaciones que le pudieran ceder ese espacio a los jóvenes. Si sí habían organizaciones como Puente, el voluntariado también, donde muchos de los jóvenes eh, iban a las comunidades a hacer desarrollo comunitario. Entonces yo creo que desde ahí había una problemática porque... Como dice Jennifer, no, es, no era todo que se basaba en Managua, sino que también en los territorios hay distintas realidades y hay distintas problemáticas que, como jóvenes, pasamos, porque no es, lo, no es la misma problemática del joven de Somoto que el de joven de Managua. Entonces, hay mucho, hay mucho poral, poralización en ese aspecto de las problemáticas y, la, en, y las agendas juveniles. Yo en ese aspecto, yo desde el 2012 participaba en un voluntariado en las comunidades rurales y pues desde ese entonces ha venido ese espíritu y esa bandera de que quiero una Nicaragua mejor. En ese aspecto, antes del 2018, también tengo que decir que había muchos jóvenes que apoyaban muchas luchas, pues como lo de Cupains no podemos olvidar esa, esas imágenes de todos aquellos jóvenes que anduvieron en lo de Ocupaín y que se hizo viral también como el SOS Nicaragua. También cuando vinieron los campesinos, muchos de los jóvenes que ahora en la actualidad están en espacios de incidencia política también participaron. Entonces creo que hay que recordar de que desde antes los jóvenes han participado y han querido incidir en espacios de toma de decisión. Y 2018 fue un, un, un, un impulso más para poder eh, que, los jóvenes, que los jóvenes tuviéramos ese poder de decisión y estar en espacios como lo fue eh, en las trincheras, como fue también en los tranques a nivel nacional, también en los espacios del diálogo, en la negociación, y entre otros espacios que hemos visto que han incidido políticamente. Excelente, Yuno. Y qué bueno que resalté que hemos estado en otros espacios más allá del 2018, pero que también abril 2018 abrió la puerta a que otros sin de juventudes pudieran involucrarse en poder reclamar una nueva Nicaragua, ¿verdad? O poder exigir eh, que hubiera justicia en este país. Y en todos estos espacios, donde no estaban los jóvenes presentes, también estaba la necesidad de eh, surgir algunos otros nuevos movimientos, algunos tal vez se que a los movimientos que ya existían, pero también vimos un montón de nuevos movimientos que han surgido, como el movimiento 19 de abril de la de la Universidad Agraria, eh, ¿qué nos puedes decir sobre, el, sobre ese respecto? Hasta ahora, ¿cuál es tu participación actualmente a raíz de esta experiencia que viviste en el 2018? ¿Cómo sentís que es tu, tu compromiso? Y, y un poco de eso, ¿verdad? ¿Qué te motiva actualmente? Ok, eh, yo estudiaba Medicina general en el 2018 y a raíz que pues, tenía muchos enlaces con otros con otros compañeros de otras universidades, hicimos un grupo eh, donde íbamos a hacer las privadas médicas clandestinas, así les decíamos nosotros, porque no sabíamos que iba a pasar el 19 de abril. Sí tenía yo contacto con los muchachos de la agraria en ese entonces y ellos me chatearon inmediatamente y me dijeron, eh, estamos necesitando médicos porque no están dejando entrar ni a la Cruz Roja, ya perdieron un ojo uno de los muchachos y no tenemos con quien eh, nos atienda. Esa imagen se viralizó y fue una de las primeras impactantes que estaban, estaban sí. violando la autonomía universitaria de los recintos y a nivel nacional, pues no solo la autonomía universitaria, sino que estaban violando todos nuestros derechos que tenemos como ciudadanos. Entonces nosotros eh, entramos a la universidad, la incidencia que tuvimos fue el... el el puesto médico, nosotros estábamos liderando esa parte porque hay que tener en cuenta de que cada uno de nosotros como jóvenes teníamos que ver nuestras capacidades y qué podíamos aportar y qué no y desde dónde. Entonces nosotros pues estuvimos ahí con el grupo de, de estudiantes de medicina, igual con el apoyo de varios médicos eh, que estuvieron al pendiente ahí de toda la situación. Después de eso creo que fue uno de los primeros movimientos, el, el, abril, el 21 de abril se conformó el movimiento 1-19 de, de abril, fue una de las primeras universidades organizadas, después creo que fue el UPOLI que salió con el movimiento universitario el 19 de abril. A raíz de esto eh, teníamos organizaciones eh, a nivel de células, ...de comunicación, del puesto médico, de las personas que iban a ser los voceros del movimiento... ...y actualmente pues estamos en una situación de fortalecimiento para el movimiento... ...yo soy la coordinadora general actualmente y tenemos enlaces dentro de la universidad... ...estamos incidiendo dentro de la universidad y fuera también porque como vos decías Silvia... ...hay chavalos que no solo eran estudiantes que fueron a, a, a esta lucha, sino que los jóvenes lo empezamos, los estudiantes lo empezamos, pero después todo el pueblo se unió, todo el pueblo se unió, todos los sectores nos unimos en un solo, en un solo sentir y creo que eso hay que dejarlo muy en claro, también que la participación no solo fue de estudiantes y por eso en nuestro movimiento igual tenemos las inscripciones abiertas para chavalos que... Tienen ese espíritu de juventud todavía y de querer una Nicaragua con justicia y democracia. Entonces les tenemos las puertas abiertas igual porque no nos limitamos a ser solo estudiantes y sabemos que los chavalos de los barrios también quisieran organizarse, quisieran estar también de nuevo no solo en una trinchera porque el contexto cambió y ahora estamos en una etapa organizativa, una etapa de formación donde todos los jóvenes y cada uno de los sectores tenemos que aportar. Muy bien, y algunos nos decían a nosotros cuando iniciamos en puente y me recordás mucho a vos, que los movimientos son esos, surgen en un momento específico por algo que estaba sucediendo y mueve a la gente de cara a algo. Pero que este movimiento tiene que estar en eso, en constante movimiento, en constante cambio, para poder también adaptarse a las diferentes realidades que van surgiendo. Sobre todo en este país, que realmente somos un volcán. O sea, explotamos un día con una cosa, otra con otra. Entonces, nos obligan, sobre todo los movimientos juveniles, a que estemos en, en esta constante movimiento y crecimiento. Y qué bueno saber que estás ahora a cargo de este movimiento y que además están con las puertas abiertas para seguir creciendo. Jennifer. ¿Qué nos quisieras contar vos sobre? Hablamos ahora de antes del 2018, después del 2018, ¿dónde estabas? ¿Cómo te sentís? Eh, si ¿sí hubo algún cambio en tu activismo, en tus acciones que estabas haciendo desde el movimiento feminista o desde donde estabas organizada, si nos pudieras contar un poco. Sí, eh, bueno, yo he estado organizada casualmente en territorio y desde un movimiento eh, que defienda los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Um, y yo creo que sí cambió, cambiaron muchas cosas. Yo, sobre todo lo que queríamos, lo que como jóvenes querías posesionar. O sea, eh, ya los temas, sinceramente los temas políticos partidarios no eran algo que estaban ahí siempre. O sea, no eran como eh, tema de agenda, ¿no? O sea, para, para las juventudes que estaban, las diversas juventudes, porque hay un montón hay un montón de movimientos y, y tienen diversas temáticas no era algo que les interesara por ejemplo eh, si miramos o a sea, cuatro cuatro personas que andaban haciendo como cosas sobre ciudadanía y que te interesaba pues o a sea, saber que ejercer tus derechos ciudadanos y cuáles son tus deberes también pero a raíz de 2018 eh, yo creo que sí cambió definitivamente esta y por eso surgen tantos movimientos emergentes porque cambia la perspectiva que tenemos y ahora sí queremos saber cuáles son los derechos eh, que tenemos como personas y cuáles son los deberes. Entonces ahí es como ya la gente se está interesando más en qué es lo que dice la ley eh, y, y, qué es lo que, y cuáles son las acciones que podemos hacer. Pero tampoco es como que todo es color de rosa, ¿verdad? O sea, creo que eh, asumir este papel también implica eh, que toda acción política, y más cuando estás en una dictadura, implica eh, consecuencias. Entonces yo creo que también hay cambio desde de la incertidumbre que se siente como juventud. Porque cuando sos joven, y más en un país como Nicaragua, que la mayoría de personas son jóvenes, este... Lo que busca es un trabajo y buscas avanzar en tu estudio. Y tenemos que decir que todos estos procesos eh, también trajeron cambio eh, a nivel personal para las personas y es como hay muchos chavalos y chavalas que yo conozco, que incluso en algún momento estuvieron organizadas conmigo, que están en el exilio, eh, que, que tienen una movilidad interna dentro del país que no han logrado terminar sus carreras, que viven con incertidumbre. Entonces también estos son cambios que, que a la juventud que se implicó dentro de todo esto, eh, surgieron, surgieron y es, y es algo que no vivías hace dos años. Hace dos años no vivías con, bueno, bueno, sí, para esta época sí, pero no pensabas que ibas a, a tener asedio, o no pensabas que posiblemente te pudieran matar por levantar una bandera. Entonces creo que... Mmm, Además de que surgieron todos estos movimientos emergentes y, y que se comenzaron a hacer propuestas también como juventud, porque quizás no habían ese, esa, ese espíritu de proponer, este, también hubo consecuencias que son como las que, estaba, las que estaba y que pues sí, personalmente las he vivido eh, y que son, ¿qué tenés que asumir? Pues tenés que asumir porque al final toda acción tiene una reacción. Entonces, y, y pues no, no podemos ocultar eso. Es muy bien que lo, que lo mencionaras, porque te expones, te expones a un régimen que tal vez algunos no pensaron que llegara a ser las acciones que hizo de cara a violentar tu vida y de cara incluso a violentar a todos los que te rodean, ¿verdad? Una vez que vos participás y te organizás, no es tan fácil como decir, organizate y ya. Es también asumir una responsabilidad, es asumir que te, que te estás exponiendo, y que estás exponiendo tu vida, sobre todo. Creo que eso es algo de las cosas que, que en esta nueva etapa, que vemos en esta nueva Nicaragua, expone mucho a todas las juventudes. Eh, y que además expone a las juventudes que, que están a nivel nacional, no solamente es Managua, vos lo mencionabas, estamos hablando de todos los territorios, no es nada más algo que pasa acá, en la capital, sino que está pasando en todos los territorios. Vemos a tanta gente que, que ha migrado, ¿verdad? Nos comentaban en Facebook, sobre qué, qué bueno que están mencionando aquellas personas anónimas, aquellos héroes anónimos que aunque no sabemos su nombre o no son tan llamativos, sabemos que hicieron una gran labor y que y expusieron su vida para poder defender al país y para poder clamar por libertad y democracia en el 2018. Si hablamos de todo esto que estábamos diciendo de que por qué te organizaste, por qué antes te organizaste también, eh, la necesidad ahora de conocer mejor nuestras leyes... ¿Qué queremos los jóvenes ahora? ¿Qué creen ustedes? Desde sus espacios, ¿cómo nosotros vamos a construir esta nueva Nicaragua? En donde los valores sean distintos, en donde la educación sea distinta. ¿Ustedes creen que debe, por dónde deberíamos de empezar a construir esta nueva Nicaragua? ¿Y cuáles creen que sean esas propuestas para dar inicio, por lo menos esos primeros pasos para esta nueva construcción de un país para todos y para todas? Yunoa, ¿quisieras comentar algo? Okay. Sí, yo creo que para empezar a construir una nueva Nicaragua hay que estar en los espacios de toma de, de, de decisiones políticas y de incidencia política, pero también como jóvenes tenemos que luchar contra una cultura política que ha sido bien retrógrada en nuestro país, y creo que no es la excepción, pues, en este contexto. Creo que la participación de los jóvenes, a pesar de que ha sido eh, esencial, y no lo, no lo voy a romantizar tampoco, pero eh, yo creo que en este, en este momento es un, es un deber de nosotros los jóvenes y ponernos la mochila que tenemos con el compromiso de cambiar este país de poder incidir, de poder aportar ideas en una agenda país, de país desde nuestro sector, quizá, o de nuestra perspectiva más amplia. Porque nosotros como jóvenes, como te mencionaba, tenemos miles de problemáticas. El, tra el primer trabajo, no hay oportunidades laborales después de lo que estudias vos como, como joven, tenés que emigrar forzadamente, no hay una calidad de, de, de educación, sobre todo en nuestro país, y hay muchas, hay muchas más realidades en los territorios que no son iguales a las de nosotros, a los de la capital, porque hay que dejar también ese managua centrismo que todo gira a, lo, a los estudiantes que están aquí en, en Managua. Hay universidades en todos lados, hay juventud en todos lados. De hecho, la mayoría de nuestra población es joven. Entonces, creo que nosotros es un derecho que tenemos como jóvenes pero también sabemos que hay que ganarnos esos espacios, hay que ganarnos esos espacios y hay que sobre todo eh, tener conocimiento de la política, de la, de la nueva forma de hacer política en nuestro país. Ah, como te decía, es un poco difícil porque hay personas adultas que creen que por tener nuestra poca experiencia en el ámbito... Eh, político, nacional, no podemos eh, aportar buenas ideas ni soluciones. Yo en lo, en lo personal y en, dentro del espacio al que yo pertenezco, eh, sí sabemos de que hay muchos jóvenes que no teníamos experiencia de antes del 2018, incluso en el mero 2018, pero hemos venido aprendiendo y como decía Jennifer, ha venido una sed de nosotros de saber cuáles son nuestros derechos ciudadanos, cuáles son nuestros deberes, cuáles son las leyes que se violan en este país. Y creo que eso ha venido a dar un despertar de, de, ser de, más, de saber más de política. Por ejemplo, yo estudiaba medicina y a raíz de todo esto a mí me expulsaron, pero este año volví a retomar mis estudios y ahora estoy estudiando ciencias políticas. Y hay muchos conceptos y muchas cosas que yo no sabía, y que quizás muchos de los chavalos de los barrios, que quizás mucha juventud de las comunidades rurales no lo sabe. Entonces creo que también parte de, de incidir y de, y de exigir eh, estar en los espacios es también fortalecernos en conocimiento, fortalecernos y ayudar desde de, de las organizaciones juveniles y estudiantiles poder aportar ese conocimiento a, otras, a otros espacios donde no se pueden, no pueden darse esa oportunidad de tener ese conocimiento político como tenemos muchos de nosotros. Gracias, Junoa. Qué interesante escucharte que sí hubo un gran cambio entonces. 2018, es, ibas a ser una doctora, ahora vas a ser una politóloga. Eh, y qué bueno que, que estés tan inmersa en esto de querer cambiar la política. Vos mencionaste algo que me, que me llamó la atención, que decía sobre, cambio en la cultura política, ¿podrías mencionarme tres cosas que vos crees que es importante cambiarlas para realmente continuar con este proceso de esta nueva Nicaragua? Claro, uno de ellos y principalmente es la corrupción, porque mucha de la población escucha política y lo relaciona con corrupción por muchas cosas que hubieron en el pasado. Y sobre todo esa particularidad de descalificaciones que hay en nuestro país por parte de que un, si uno asoma la cabeza, por así decirlo, ya te la cortan por tener nuevas ideas, nuevas, eh, nuevas prácticas políticas, pero creo que la descalificación es una de las más, de las más marcadas en nuestro país. Eh, la descalificación, las, las campañas, turbias, que sí le decimos nosotros. Y sobre todo, pues, esas eh, elecciones al dedazo. Yo creo que hay que promover la verdadera democracia desde nuestro espacio y no solo a nivel nacional. Yo creo que en Nicaragua difícilmente se puede decir que hemos tenido procesos, democ de procesos electorales democráticamente, pero... Creo que no es imposible, pues es difícil, pero no imposible. Y creo que nuestra generación tiene esa mochila de responsabilidad porque también tenemos una generación detrás de nosotros. Muchos de, muchos de los que estamos participando tenemos a nuestros hermanitos, eh, vienen otras generaciones y creo que deberíamos de cambiar el ciclo, pues porque sentimos que esto ha sido eh, una política bien marcada y bien cíclica y no queremos volver a tener una dictadura dentro de 40 años, si quisiéramos cambiar la nueva Nicaragua. Si la nueva Nicaragua nos toca construirla, para Exacto. romper el ciclo, sobre todo. Jennifer, eh, algo que nos quisieras aportar, y lo misma pregunta también, si quisiéramos cambiar la cultura política, tres elementos que vos quisieras resaltar, que necesitamos hacer ese cambio ya. Bueno. Cuando a, mí me dice, o sea, cuando a mí me dicen en la Nueva Nicaragua, yo soy sincera, me, me da miedo. Me da miedo porque la cultura que existe en este país, eh, igual como mencionaba Yunova, es una cultura de descarnificación, pero también no hemos comprendido hasta el momento que eh, en la Nueva Nicaragua todos los sectores tienen que y para construir una nueva, una nueva Nicaragua, definitivamente tenemos que pensar en que todas las personas que estamos en este país, vamos a caber en él. O sea, no es que vamos a dividir este país entre si este es andinista o este es como o sea, no se puede. Tenemos que construir una Nicaragua para todas las personas que están en este país. Entonces, yo creo que a mí me da miedo porque todavía siento que no hemos logrado eh, comprender que hay necesidad de construir una Nicaragua para todos. Y además que también, o sea, o sea la, la, la construcción de, de una nueva Nicaragua no se puede construir con, con, con, la misma, con los mismos ciclos que hemos estado viviendo. O sea, es como, no se puede construir con violencia. No se puede construir una nueva Nicaragua llena de luto. Tenemos que trabajar porque en este país todavía tenemos lutos de hace más de 40 años y no lo hemos trabajado y nuestros padres no los trabajaron. Y aquí quiero mencionar algo, este, aquí quiero mencionar algo que se si ayuno y es que tenemos que, eh, tenemos que agarrar esa mochila. Yo ahí difiero. ¿Por qué difiero? Porque eh, los jóvenes, no, la, la juventud no tiene que agarrar una mochila. O sea, todas las personas tenemos que agarrar esa mochila. Porque aquí la, la juventud, los chavalos, las chavalas que incluso murieron, las, los chavalos y las chavalas que están en el exilio, la gente que está sufriendo en casas de seguridad, eh, está cargando con cuestiones del pasado. Y cuestiones del pasado que nuestros padres, que nuestros abuelos, que nuestros tíos pudieron haber trabajado pero que no le brindaron ese apoyo para que se trabajara. Y es eso todo lo que venimos cargando. Yo creo que para poder reconstruir este país, de primero tenemos que trabajar en los duelo. Pero además de eso, tenemos que, o sea, hacer una reconstrucción de los poderes del Estado. O sea, es como, o sea, si a mí me preguntas cómo vas a reconstruir esto, de primero pues, necesitamos autonomía en todos los poderes del Estado. Eh, hablar de justicia, hablar de inclusión. De derechos humanos integrales para todos y todas. No importa el bando de donde seas. O sea, si cometiste algo, tenés que pagar. Si no importa, no importa cuál sea tu bando, no hay justificación. Eh, construir unas nuevas narrativas. O sea, las narrativas que estamos, construyendo, que estamos construyendo y que se están viendo en todas las redes sociales y que aparecen todos los días son narrativas confrontativas, pero no confrontativas propositivas sino que son narrativas de destrucción. Entonces, eh, o sea, son muchas cosas. Y la otra pregunta también, pero que yo podría eh, resaltar esta. Y la otra pregunta era eh, sobre cómo construir una nueva cultura política. Yo creo que construir una nueva cultura política en este país no solo es estar dentro de los espacios, sino eh, poder criticar esos espacios donde estás. Porque si vos no criticas los espacios donde estás y estás repitiendo patrones, eh, entonces no, no, no, no vas a poder hacer nada. O sea, porque estás, estás construyendo sobre algo, que ya, o sea, sobre algo que ya estaba construido. No puedes edificar algo nuevo sobre algo viejo. O sea, tener por lo menos que destruir algo ahí. Entonces yo creo que se necesita criticar esos espacios. Porque es, es difícil decir que en este país, ya sea oposición, o ya sea, o ya sea del partido eh, de gobierno, o sea, de la dictadura, es difícil decir que vas a llegar a un espacio y vas a poder tomar decisiones. O sea, yo, persona que estoy trabajando con un salario mínimo, no voy a llegar a esos espacios, a, a, es, es difícil, es difícil poder llegar a esos espacios, porque tenemos que aceptar que estar en espacios así es un privilegio, porque tuviste el privilegio de la educación. Entonces, también es como no solo eh, poder criticar los espacios, sino la forma en la que esos espacios están llegando a las personas. O sea, no podemos seguir eh, llegando a las personas privilegiadas. Tenemos que construir desde abajo que las personas puedan dar su opinión y que esa opinión llegue hasta arriba. No que desde arriba venga lo que vas a hacer, sino que yo ciudadano pueda proponerte a vos. Y eso solo se, y eso solo se hace cambiando la cultura política eh, dando información, dando educación ciudadana, porque no puedes quedarte con el conocimiento que tenés y dejarlo ahí. Todas las personas tienen derecho a saber, y si vos tenés en tus manos ese espacio para poder darle ese derecho a saber, yo creo que la cultura política de este país cambiaría, porque, como lo dijo yo, no, sabríamos muchos conceptos que no sabemos. Porque eh, tendríamos, por ejemplo, a nivel ter ter territorial, la información para ir a un cabildo, o sea, porque no, no, no todos son las elecciones, pues puedes ir a los cabildos y puedes escuchar. Entonces, es como, y sobre todo, creo yo, la construcción de democracia en todos esos espacios. Democracia y la corrupción también. Creo que voy sobre esa misma línea, por ahí. Gracias Jennifer. Hay varias cosas que se, que se mezclan, porque efectivamente vos hablabas que hay que ser crítico, eh, agregaría también autocrítico, eh, porque también a veces venimos arrastrando la misma, esta mochila, pero también esta mochila va cargada de prejuicios y esta mochila va cargada de, de todos estos factores, incluso hasta de machismo, ¿verdad? Entonces también tenemos que desconstruir lo que nos han heredado para construir algo nuevo. Eh, nos comentaban en Facebook que si... Voy a leer el texto porque me parece interesante. En cierto, aspecto, en cierto aspecto todos somos jóvenes, hay jóvenes con mentalidad retrógrada y viejos con mente moderna. Pero me gustaría saber cuál es el concepto que tienen ustedes los jóvenes para no excluir a nadie. Eh, creo que quiere decir que se excluyen a, lo, a las personas adultas. Siento que, los, que, no, que no es así, pero no sé si alguien quisiera decir algo. Yo, yo quiero decir algo. Yo en lo personal siempre he dicho que pues, los adultos tienen más experiencia, de eso no lo podemos negar, en la parte política, en la parte vivencial también. Eh, un, un ejemplo fácil, nuestros abuelitos, todas sus vivencias que nos habían contado de que mira, hijito, no hagas esto, pero lo quiero llevar a la parte de no satanizar tampoco, el acompañamiento de los adultos en la política, pero también ser joven no te hace santo ni te exenta de, de, hacer, de practicar la vieja eh, cultura política. Entonces, yo siento también de que hay una gran diferencia del acompañamiento a querer eh, quitarle los espacios a los jóvenes. Quitarle los espacios a los jóvenes porque eh, una cosa es también ser autocríticos y críticos, pero otra cosa es descalificar, descalificar. Y yo creo que todos aquí cabemos en, en esta construcción de esta, de esta nueva Nicaragua. Creo que todos cabemos porque cuando salimos en el 2018, nadie te decía, vos quedas tenés. O si la policía te decía, quédate tenés vos, y te arrestaban, te mataban y, y te secuestraban. Aquí no, aquí no estaban viendo qué edad tenía, pero yo creo que si hay un compromiso verdadero para cambiar un país y querer, querer terminarlo todo, la, la, la cultura vieja que tenemos política, creo que es un compromiso que debemos de tener primeramente. Yo sé que hay muchas heridas que no se han sanado, muchos de los chavalos vienen de familias sandinistas porque eso era lo que predominaba en este país. Muchos de los chavales que se involucraron eran de familias sandinistas, pero ellos no son ciegos, muchos de, los, de estos chavales no son ciegos y querían ver un cambio real en nuestro país, querían democracia, querían libertad, querían justicia, y creo que ese mismo clamor no ha cambiado. Entonces creo que no hay una exclusión para decir que los adultos no puedan participar en este, en este proceso, pero sí creo que hay que ser equitativo, hay que ser equitativo porque no es tampoco quítate tú para ponerme yo, como dice la canción, pero sí creo que hay que ser equitativo en la parte de dar un espacio a nuevas ideas frescas de jóvenes que quizás no tenemos la experiencia como ellos, pero tampoco ellos han resuelto muchas cosas pues porque han pasado ya mucha gente, 20 años en la oposición y no han cambiado muchas cosas. Entonces creo que sí hay que dar chances, pero claro, con un acompañamiento, pero hay que ser, es difícil, es difícil en este país, pero creo que tiene que pasar. Esa es mi opinión personal. Yo no voy a satanizar la, la participación de los adultos, pero sí que sea equitativo, jóvenes y adultos. Ok. Pues, pues bueno, en, creo que en el país hay una ley, de, no una política integral que dice que, que las personas jóvenes son están entre los 18 y 30 años, pero igual, como repetía, eh, cualquier persona que quiera cambiar este país es bienvenida a hacerlo. Y lo que sí tenemos que cambiar es que a la juventud se nos diga... O se nos cuestione por nuestra edad porque somos igual de capaces que otras personas que tienen mayor edad y siempre podemos respetar porque todo conocimiento es válido eh, y yo creo que con el respeto al conocimiento que tienen las personas mayores eh, no tendría, yo no tendría ningún problema en lo personal pero sí tendría un, pro, sí tendría un problema cuando eh, esas personas eh, no, no voy a decir que voy a discriminar por una edad o algo así sino que si sí tendré problemas cuando esas personas no pueden ceder espacio. Porque ese es un problema también. O sea, aquí no, no, además del adultismo, es que no puede ser, o sea, no hay, la, las personas que están en, en, en, en puestos no pueden ceder el espacio. Y es de ambos lados, o sea, es de ambos bancos. No se puede ceder el espacio. Y, eh, y pues no miras, a, no miras mucho a un chaval o una chavala de 25 años por ahí. Eso es mentira. Entonces, eh, eh, entonces, tendremos como que plantear que no es que exista discriminación, sino que se debería de incluir a las juventudes e incluir a personas de, de mayor edad, jóvenes adultos, adultos, de, o sea, a todo el mundo de forma equitativa, pues no relegar a la juventud a un papel de representatividad, que es lo que está pasando. No creo que sea una discriminación, sino que más que todo... Eh, pedir un espacio, un espacio que es válido tener como jóvenes. Claro, tenemos más preguntas del Facebook. Algunas eh, tienen que ver con la participación política de los jóvenes. Las preguntas son, ¿qué espacios deben tomar los jóvenes en cuanto a la, a la política? ¿Y cuál sería el mensaje a los jóvenes que desean involucrarse en estos espacios organizados? Eh, ¿Alguien quisiera contestarla? Tal vez la, la dividimos. Una vez, ¿qué espacios deben tomar los jóvenes en cuanto a la política? Listo. Eh, ¿Qué espacios deben de tomar los jóvenes en cuanto a la política? Eh, a mí me, siempre me gusta decir que lo personal es político. Entonces, eh, yo creo que todo espacio que una persona joven pueda tomar, y no necesariamente desde lo político partidario, es bienvenido y es válido para hacer un cambio. Porque debemos de comenzar a pensar que construir eh, un nuevo país, que construir un nuevo espacio se hace desde lo pequeño, desde lo micro para poder llegar a lo macro. No vas a cambiar un país de la noche a la mañana. Entonces, eh, yo creo que cada quien debe decidir los espacios donde va a estar. O sea, como joven, vos debes de ver desde dónde vas a ejercer tu política. Tu política como persona y también, o sea, no es solo de ejercer, eh, como ella decía, en estos grandes espacios que están ahora. No, vos puedes comenzar desde espacios pequeños, ejerciendo y, y desde esos espacios pequeños construir lo que vos no querés para este país. Porque si vos no podés construir en esos espacios, si vos no podés en esos espacios pequeños hacer cambios sobre la cultura que hay, porque aquí la cultura de relaciones desiguales de poder está en todos lados. Entonces, no lo, no lo vas a lograr. Yo creo que vos, como joven, debes de elegir tus propia batalla. Y a dónde vas a ir a librar esa batalla y cómo lo vas a hacer. O sea, yo aliento a toda la juventud, a los chavales y a las chavalas que nos están escuchando, que comiencen a hacer su propia política y que si no quieren meterse en estos temas que están ahorita en coyuntura nacional, entonces métanse en los temas que a ustedes les interesan Si a ustedes les interesa los derechos de las mujeres, vayan, que ahí pueden hacer un cambio. Si a ustedes les interesa la comunidad LGBT, vayan, porque ahí está el camino. Mientras vos no comiences a accionar, mientras vos no elijas tus propias luchas y dependas de lo que te diga alguien más, no lo vas a hacer y no vas a llegar a esos grandes espacios. Bueno, o sea, porque muchos jóvenes, por ejemplo, yo no estoy en este momento organizada en grandes espacios. Estoy organizada eh, desde donde yo considero que estoy haciendo política, y con temas que a mí me interesan. Entonces, no necesariamente tenés que hacer política y, y, y estar en, en, esto, en estos grandes espacios, que incluso yo puedo criticarlo desde de donde estoy y también estoy, y también estoy aportando. Pues. Entonces, yo creo que más que todo, ¿cuál háganse la pregunta de cuáles son las batallas que ustedes quieren librar como juventud. Y hacia dónde quieren hacer ese cambio. Comiencen, comiencen desde allá. Gracias. La otra pregunta es, ¿cuáles serían los mensajes a los jóvenes que deseen involucrarse en los espacios organizados? Junova. ¿You know? OK. Sí, el, yo sé que dar un mensaje para la juventud de que vengan, organícense es muy fácil, porque la realidad en los barrios son otras, pues nosotros estamos en casas de seguridad porque sabemos que el riesgo que corre nuestra familia a estar involucrados en, en estas organizaciones emergentes de abril. Hay un miedo en la juventud porque sí quieren organizarse, pero hay un miedo y la represión no, no ha parado, pues quizás el contexto cambió, estamos en pandemia, pero siempre hay secuestro, siempre hay eh, un asesinato. Ya, ya vemos lo que pasó el 19 de julio en Estelí. No sabemos qué, qué nos va a poder pasar por estar organizado. Yo creo que también ser joven en este país en dictadura es difícil. Es difícil, pero creo que hay que arriesgarnos porque quizás hay muchos chavalos que quieren organizarse y hay muchas plataformas estudiantiles, juveniles, ya como decía Jennifer, plataformas feministas, plataformas de la comunidad LGBT, donde ellos pueden incidir y de una forma segura, porque también como movimientos y organizaciones tenemos que darle una seguridad a nuestros miembros. El crear estrategias de seguridad no solo es venir, organizarte, y ya eh, quizás hay muchas personas que creen que van a ser exhibidos públicamente, porque ese es uno de los primeros temores y de las primeras preguntas que te hacen cuando, cuando se acercan a vos y te dicen, pero a mí me da miedo salir en, en, en una entrevista y que después al día siguiente vengan y, y me vayan a buscar a mi casa o le hagan algo a mi familia. Entonces creo que uno de, lo, de los retos más importantes que tenemos nosotros como eh, movimientos juveniles y estudiantiles es saber las estrategias de seguridad para las, los nuevos integrantes, para las nuevas personas que quieran involucrarse. Porque yo siento que uh, al pasar del tiempo hay una sed de, de querer organizarse. Creo que la organización para el contexto que se nos viene el otro año es muy importante a nivel territorial, sobre todo porque lo, estamos un año preelectoral, y, como te mencionaba, los jóvenes somos lo, la, may, la mayoría de la población nicaragüense. Si en los procesos electorales anteriores había una cantidad de extensión al voto, entonces creo que organizarnos también y saber la estrategia y escoger nuestras batallas, sobre todo, es esencial pues para los jóvenes. Y yo los invito a, como lo decía al inicio, de cualquiera de las plataformas juveniles, estudiantiles o feministas o de la comunidad LGBT que los jóvenes se sientan identificados o querer organizarse, están abiertas las puertas, igual las del movimiento 1 de abril. No solo son estudiantes de la Universidad Nacional Agraria, sino también de otras universidades, porque nosotros creemos que no hay limitaciones para querer hacer un cambio en nuestro país y sobre todo aquellos jóvenes que no estuvieron el privilegio de estar en una universidad, pues, pero igual salieron en el 2018 y yo lo agradezco un montón porque cuando estuvimos atrincherados en la agraria eran los del barrio de enfrente que salían en primera fila a defender a nosotros entonces yo siento ese compromiso con con los jóvenes y los estudiantes y toda persona que se quiere involucrar de invitarla a organizarse en cualquier espacio de incidencia donde ellos se sientan cómodos Es cierto, la política no solamente de los partidos políticos, pero hay una gran satanización a la palabra política. Nosotros desde Movimiento un Puente promovemos que la política está en todos los espacios. Desde nosotros, ¿cómo ejercemos el poder? ¿Cómo tomamos decisiones? ¿Cómo nos involucramos con los otros? Solamente, si vos analizas esto, desde tus relaciones con los amigos, en el colegio, vos te vas a dar cuenta que luego estas mismas formas de ejercer el poder y de relacionarte las vas a llevar luego a estos espacios políticos. Y si estás en un partido, las vas a seguir reproduciendo ahí. Entonces sí es importante, eh, recargo lo que decía Jennifer, que nosotros podemos participar políticamente en el espacio en donde nosotros creamos que podamos aportar, pero también estemos conscientes que estamos ejerciendo política y que estamos haciendo un cambio eh, en la forma de cómo lo vamos a ejercer. Y que luego, si la vida nos da vuelta, como Ayunoa, podemos estar en las tomas de decisiones y vamos a ser mejores personas a la hora de tomar esas decisiones. Una pregunta más que teníamos, pregunta, comentario, eh, y era sobre que Ortega, antes tenías a todos los jóvenes embobados con todas las actividades que se hacían y que regalaban láminas de zinc, eh, y que cree esta persona que, Luego, con el gobierno de Enrique Alemán, no se logró tampoco eh, hacer un cambio. ¿Ustedes creen que, que realmente es así? ¿Que a los jóvenes nos tenían cegados todas estas actividades que hacía el, el Frente Sandinista antes? Quien quiera de las dos opinar. Yo, yo te puedo eh, aportar eh, sobre esa pregunta. Y es que... El Frente Sandinista tenía una estrategia y era llegar a los jóvenes de, la, de los espacios rurales, de los asentamientos, aquí hablando en Managua. Y era aquella, aquella situación que pasaba el clientelismo, ¿verdad? Te ofrecían becas, te ofrecían mil beneficios para vos, para tu familia, eh, becas en el extranjero. Y aquellos chavalos se ilusionaban y decían, sí, yo voy a ir a tal actividad, voy a, voy a ser coordinador de tal cosa, porque creo que esa es la estrategia que utilizó eh, Daniel Ortega con, con Rosario Murillo para llegar al poder. O sea, Creo que aquí no hay que tapar el sol con un dedo porque la protagonista para Doña Rosario era, era, es la juventud, pues hasta sacaron un lema que decía juventud presidente. Y entonces creo que también reforzaron en las universidades con la parte de UNEM, reforzaron en ese aspecto de que todo el mundo podía ser de UNEM y tenía mil beneficios y tenía poder, autoridad y todo. Y no es, no es algo que no, no lo hemos visto en la actualidad, pues hay miles de universidades estatales y subvencionadas que UNEM es el que manda más que la parte administrativa. Entonces creo que sí si hay, si hay mucho... Mucha verdad el comentario que dicen, porque quizás en, lo, en otros gobiernos no dieron tanto involucramiento a la juventud ni del poder que se tenía de incidencia. Y yo creo que esa estrategia que ellos utilizaron, pero ellos se van a la parte donde los chavalos no, no tienen ese privilegio de poder estudiar. Y ellos vienen y te ofrecen una beca un estudio, entonces ya ellos lo, lo miran como un agradecimiento también, como parte de que el gobierno te está dando una oportunidad de estudio, una oportunidad que nadie más te la ha dado. Entonces creo que ahí viene la, la famosa fidelidad de ellos, de los militantes. Pero creo que eh, todo esto en el 2018 hay muchas personas que no les importó, si les afectaba o no, si les quitaban una beca, incluso si, si podían, eh, si podían eh, agredir a su familia o incluso hasta podrían, muchos, yo sé que muchos de mis compañeros de los movimientos tenían familiares trabajando en instituciones del Estado y las corrieron pues por, por la vinculación, pero creo que, que todo esto ha valido la pena ha valido la pena y creo que cada una de las personas que nos hemos involucrado eh, no, no nos compran pues, nuestra dignidad y nuestros valores que tenemos como ciudadanos nicaragüenses y como ciudadanos que queremos un verdadero cambio en nuestro país, que ya no queremos repetir los mismos ciclos. Bueno. Es, una es una buena pregunta yo creo que ningún gobierno que hemos tenido hasta el momento se ha preocupado por la juventud de este país o sea si no tuviésemos más políticas públicas eh, que representan las necesidades que tiene la juventud en el país eh, si no no se hubiese peleado por el 6% en las calles eh, y, y, y más que cegado yo creo que eh, la juventud estaba decepcionada o sea, y todavía lo está, no es cuestión, esto no es un sentimiento que ha cambiado, o sea porque yo como joven, yo miro los espacios y yo no miro a otro joven, yo no miro a una mujer joven representando, entonces yo digo no, aquí no ha cambiado, aquí no ha cambiado porque tenemos que seguir luchando por esos espacios y este y este es el problema, o sea no es que estábamos cegadas porque yo recuerdo que se hacían un montón de actividades, pues o sea que, íbamos, que se iban a pintar las calles, eh, ¿Qué, arma, qué se arma un plantón, eh, o sea, había gente que estaba haciendo cosas, no estaba cegada y que, y que quizás tenía eh, un, un privilegio porque había estudiado eh, o, porque, o porque había podido salir de su comunidad. Y como decía yo, no, o sea, la estrategia del gobierno pues, fue eh, poner eslogan y poner canciones que le gustaran a los jóvenes. O sea, incluso yo creo que hay muchas personas que hasta la pueden porear Todavía. Y esa, y, esa, y esa era su técnica, ¿no? Entonces, y el clientelismo. Yo te doy lo que vos necesitas Pero eso no quiere decir que no era un clientelismo y extractivismo. Porque aquí lo que pasa, y todavía sigue pasando, es lo mismo. Hay extractivismo de pensamiento, hay extractivismo de necesidades. Y no hay propuestas para que esto, o sea, yo puedo decirte, mira, a mí me falta esto pero que yo lo vaya a plantear y lo vaya a plasmar en una hoja y a decir, a la juventud le falta esto, no le va a dar soluciones a la juventud. Entonces, es, no era que estaba que la juventud estaba dormida, era que la juventud ni siquiera tenía un espacio para poder ir. Y claro, si te dan una cocina, si te dan un chanchito, si te dan la beca que vos necesitas porque te han vendido, y que bueno, la, con la educación vos vas a salir de pobre, pero llegás y al final no hay empleo para lo que vos estudiaste. Entonces, o sea, si en realidad todos estos gobiernos, y si en realidad el gobierno de Ortega se hubiese preocupado por la juventud, entonces hubiese comenzado a crear más, más empleo, o sea, una política pública de, de, de primer empleo, ¿dónde está? O sea, unas propuesta, una propuesta que nos dé respuestas. Entonces, yo creo que más que dormida, creo, creo que era una juventud que no sabía todavía ni sus derechos, y todavía y todavía y todavía no, no es que esto no es que hay un cambio para mí porque yo no miro aquí a, a, a, a nadie proponiendo un, un verdadero cambio para las juventudes o sea ya dentro de poco todas todas las personas que somos jóvenes vamos a entrar en la edad de que ya no vamos a ser jóvenes y entonces y pasamos luchando todo este tiempo y entonces la ceguera sigue porque yo no miro a nadie aquí que esté o sea literal proponiendo y diciendo mira esto y esto porque es difícil llegar a esos espacios donde vos vas a poder proponer. O sea, yo aquí puedo estar hablando, me pueden escuchar y pueden decir: Bueno, la Jennifer dijo tal cosa, tiene razón, pero ahí quedó en el papel. A mí, no me, a mí no me vinieron a proponer absolutamente nada para solucionarme ese problema. Entonces, si eso era ceguera, todavía estamos ciegos y ciegas. Y necesitamos comenzar a proponer como juventud y a exigirle los espacios donde estamos y los espacios que quieren tener poder que nos tomen en cuenta. Y que no nos tomen en cuenta como una representatividad, sino que nos tomen en cuenta como personas capaces de ejercer cualquier cargo que nos pongan y hacer acciones concretas. Eso. Ya vamos cerrando. Gracias por este espacio. Me gustan mucho todas las reflexiones que han tenido, eh, la importancia de informarnos, de querer cambiar, de querer hacer nuevas acciones para construir esta nueva Nicaragua, esta nueva Nicaragua que también nos asusta, ¿verdad? Pero que la estamos construyendo y que además estamos tratando de querer involucrar a todos, no solamente a los estudiantes organizados, sino también a todos aquellos que participaron en el 2018 y los que estaban antes participando. Que realmente logremos esta Nicaragua para todos y para todas, que tanto ha costado, pero que nos va a tocar empezar a construirla. Antes de cerrar, eh, no sé si quisieran dar algún mensaje, Junova o Jennifer. Sí, yo quería decir pues de que todavía estamos a tiempo de poder organizarnos, de poder incidir en la política e en, incluso en todos los espacios sociales y en los espacios de incidencia política. Y que también, nuevamente le hago la invitación, eh, para que el link está en la página del movimiento 1 de 19 de abril igual en todas las organizaciones o espacios que ustedes se sientan cómodos para poder ingresar y que podamos hacer muchos cambios si nos organizamos eh, a su debido tiempo, yo sé que como decía con anterioridad hay miedo, hay miedo en la población y no solo en la juventud, hay miedo en, to en todos lados, en todas partes del país, pero Creo que es difícil, pero no imposible poder organizar. Gracias. Igual, yo hago un llamado a la juventud, um, además de organizarse también, a construir, a edificar eh, una narrativa coherente, em, que si vamos a hacer propuestas, sean propuestas para todos y todas. Que podamos no solo ser autocríticos, sino que, porque muchas veces vos puede ser autocrítico, pero que la juventud pueda ser autocrítica con lo que está haciendo, cómo está haciéndolo, pero que también sea crítica con los espacios donde está O sea, este es el momento, si estamos en espacios donde están organizados y hay gente que tiene poder, es el momento de criticarlos. Y es el momento de buscar el papel. O sea, yo llamo a toda, a toda la juventud a que se organice desde donde quiera. No necesariamente te tenés que organizar en los grandes grupos, porque las élites no son este país. Vos te puedes organizar desde tu barrio, desde tu eh, comunidad rural y desde cualquier lugar de Nicaragua donde creas que vas a ejercer un cambio. Entonces, no, no, para mí mi llamado es a organizarse para cambiar desde, desde tu pueblito uh, y después poder incidir a nivel nacional. O sea, y, y, y no seguir más el juego del managuacentrismo. O sea, las juventudes estamos en todo el país. Así que si ustedes se quieren organizar, mi amado pues es, es ese, ¿no? Y a construir narrativas de respeto, porque miro demasiado el respeto por todos lados. O sea, entonces es como, si somos jóvenes y queremos un cambio, por favor construyamos una narrativa coherente, con respeto para todos los sectores porque, sobre todo, que busquemos cómo construir una Nicaragua para todos y todas, no importa el bando político que sea, porque aquí nos vamos a quedar y siempre va a ser, pues, este pedacito de tierra siempre va a ser parte de nosotros y nosotras. Muchas gracias por permitirnos este espacio, por esta conversación. Movimiento Puente cumple 12 años trabajando por una cultura política diferente, algo que nos ha costado, pero creemos que... Eh, ser eso, ser un puente para otras expresiones y ser un puente para que otros jóvenes también puedan decirnos sus, sus pensares, sus sentires y cómo podemos mejorar este país. Muchas gracias y nos seguimos viendo.